¡Tenemos un brasier! ¡Está calientito! ¿Qué onda chavos? El día de hoy nos encontramos en las calles para ir a comprar brasieres. Sí, así como lo escuchan brasieres. Pero ojo, todo el dinero gastado en estos brasieres usados, Badabundo donará el doble a favor de una institución que va en contra del cáncer de mama. Así que acompáñenos a verlo. Amiga, amiga, ¿cómo estás? Bien. Espérate, no te vayas. Te voy a ofrecer 200 pesotes. ¿Te los quieres ganar? No. Hola, ¿cómo están? ¿No se quieren ganar $200 pesos? Nos tienen que regalar su brasier y nosotros les vamos a dar... ¡Ay, amiga! Pero aquí enfrente de todos. ¡No, es mi brasier favorito! Gracias. ¿Por $300 pesotes. ¡No! ¡Ándale! A por una no, ¡Qué vergüenza! ¿no? ¿Es nuevo tu brasier? ¿Acaso no lo quiere dar? Ok, mira, amiga, es muy fácil. Nosotros te vamos a ofrecer 200 pesos por tu brasier. Badabun va a donar otros 200 pesos a una fundación contra el cáncer de mama. Hola, muchacha. ¿Qué tal? ¿Te quisieras ganar 200 pesos? Sí, sí. Claro. Ay, no, sí es mi favorito. ¿En serio? ¿Y si te doy 300 pesos? No, no, no. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¡Qué bonita está! Ay, muchísimas gracias. Oye, ¿no te gustaría ganarte 200 pesos? No. Que se lo quite, que sí. se lo quite. Sí, que tenemos que grabar quitándote la vacío. Pero no se te va a ver nada. Tú sabes cómo hacerle para que no se te vea, ¿no? Sí, ¿estás yeah. ¡Así ¡Yeah! ¿Sí de fácil? No. ¿Cómo creen? O sea, no, no puedo. ¿Qué tiene? Ay, voy a mi trabajo ahorita y no, no puedo como que quedarme siempre. Dijiste que traías otra en la bolsa, hombre. Traigo otra en la bolsa, pero ¿dónde me lo voy a poner? Hoy? Pues en el baño de tu chamba. O en el Uber. Que suba la oferta. Ah, no, no, no ya, no, he, dicho ya he dicho que por 200. Te ayudamos con la mochila, a ver, te la detengo. Es que me da pena. ¡Eso! ¡Yeah! ¡Muchas gracias! ¡Yeah! <tose> Tavi, por favor, dale sus 200 pesos. Y estamos dando fe y legalidad. ¡Ande! ¡Corre, corre! ah ya te vas a ir, pero bolsa, ¿eh? no, no, no, no, no. Muchas gracias. ¡Excelente día! A, a una muy noble casa. Cuídate mucho. ¡Nos vemos! ¡Bye! Bye. Aquí tenemos el oracier. ¡Yeah! Bueno, vamos a proceder a darle el dinero aquí a nuestra amiga valiente. ¡Tan, tan, tan, tan! Muchas felicidades. ¡Eso, eso! ¡Que salga! ¡Eso, loquito! lo no, no tengo ¿La bueno que qué? ¡Que no, no tengo chiquita! Ok, bueno, entonces aquí tenemos un brasier. ¡Está calientito! ¿A tú nos vas a dar dinero? Es que no te quiero dejar mi brasier porque es mi favorito. Va, nos late, entonces la idea, sí, sí, claro, lo que tú quieras apoyar. Mire la labor noble del día, con 100 pesos, muchas, muchas gracias. De nada. ¡Eso! ¡Ya tenemos un brasier! Ah. Y está calientito. <risa> Muy bien, amiga, aquí están tus 200 pesos. Ah, no, en serio, lo del dinero, no. Mejor, donen los 400 pesos en vez de darme los 200, en serio. Perfecto, ¿me permite darte un abrazo? Sí. Oh. Más gente como tú, de verdad. La verdad, eres muy altruista. Qué bonita. Llevamos bastante. ¿Algún otro reto que quieran que haga? Es que es lo que venimos manejando el día de hoy. Ok, un beso por 200 pesos. Oh, my God, un beso. ¿A quién le doy el beso, ¿no? A quien tú quieras. Sí, vamos. A ver, acompáñenos. Acompáñenos. Hola, muchachos. De... ¿Traes prisa? ¿Dónde sí, quieres llevar un besote de esta muchachota? Este, no, si vamos prisa, camarada me la Ándale, da, mira, te va a dar un beso. Sí, vamos prisa, neta, fácil, sí, vamos prisa. Ah mira ya dáselo de una vez para que ya se vaya. ¿Tienes novia? No. simplemente eso sí vamos prisa, machín. Mira cinco segundos te toma. ¿Te puedo dar un beso? Este no. ¿Se bueno pues, no sé me, no no, no necesito es no ocupo. Es, una, es por una noble causa, ¿va? Es que no ocupo, no ocupo eso ni nada, sino solo ocupo. Sí, prisa. ¿Pero te lo puedo dar? Así cinco se segundos te se que... toma. Sí, además ya, ya. vale pedir perdón que pedir permiso. Mira acá, mi amigo. ¿Aceptas que ella te dé un besito? Van a recibir el besito. Van a recibir besito de una muchachona. Yo quiero hacer ah, una buena cama. Mira. ¿Dónde lo es, no? Ah, donde ella guste. ¿Qué te parece? Aquí, aquí, aquí así. En el cachete. No, en el cachete no hay 200 pesos. la oh, ah, Vas a tener que darle el beso a uno de nosotros dos. ¿Va? A ti, Javi. A, a ver. Dí. ¿Qué te no, parece? Dóndeしゃ... ¿En donde sea? No, en la boca, en la, la boca, en la boca. En la boquita. ¿En la boquita o no hay nada? A ver, que se vea el besito. 200 pesitos para ti y 200 para la fundación Ok, ahí está Bien. A ver, ¿por qué no quieres? ¿Qué tiene tu brasier? No, qué vergüenza, no me lo voy a quitar aquí 900 pesos no. Ya está queriendo Ya la estamos convenciendo no, no. Vamos a cerrar la cifra Mil pesotes y nos das tu brasier a cambio Es lo más que podemos hacer Aquí Aquí, aquí. Y ahora Frente a todos Me hacen ¡Ya! Yeah. ¡Va! Pues, a ver. A ver. ¿Y ya lo va a quitar. Aquí en la farmacia venimos a comprar los elementos de primera necesidad que necesitan las personas con cáncer. Que con nos todo el dinero que recolectamos vamos a comprar eso, así que acompáñenos a ver. Vamos. Como podemos ver algunos medicamentos son algo caro, pero pues por eso mismo estamos ayudando, porque varias personas no pueden sustentar los gastos.